Okay. Ahora como queremos saber cuáles son por uh, jurisdicción, si son domésticos o foráneos, cuáles son las tres más grandes, ya tenemos aquí el filtro para las tres más grandes por sector y volumen del negocio, pero queremos saber jurisdicción también. Así que aquí tenemos que añadir un grupo por jurisdicción. Okay. Y cuando podemos aplicar eso, nos va a crear una nueva columna. Aquí que nos dice eh, la jurisdicción si es foránea doméstica o foránea no de Estados Unidos. Pero nosotros también queremos saber cuántas de cada una de ellas está en esa categoría. Y para eso necesitamos un roll-up. Y le dimos un roll y esta vez por el nombre, cualquier, uh, puede, uh, cualquier este identificador que sea único para cada compañía. En este caso el nombre por cada compañía tiene más que un solo nombre y los vamos a contar y ahora le damos a aplicar y eso me va a dar el total de compañías que hay en cada uno de esos renglones ¿Ven? y aquí está el total